La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte dictó tres meses de prisión preventiva contra William Antonio Rodríguez Paredes, de 20 años de edad, y Elido Antonio Rodríguez Paredes, alias Bebo, de 18 años, ambos residentes en el Distrito Municipal Cristo Rey, del municipio de Villarriba, provincia Duarte, acusados de la muerte de Giovanni García Tegada en medio de discusión. Mientras los detenidos eran conducidos a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de esta ciudad, se negaron a ofrecer declaraciones en torno al hecho. Recordamos que el hoy occiso recibió herida por arma blanca. Las autoridades policiales explicaron que el hecho fue motivado a que uno de los acompañantes del Chiso habría tocado los glúteos de una fémina, lo que contrajo una reacción agresiva de varias personas que estaban en compañía de la dama.